ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa decíamos que al regreso tendríamos una interesante entrevista. Está con nosotros Luis Ernesto Camilo, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, ex diputado al Congreso de la República Dominicana, ex director nacional de Pasaporte y actual presidente. Ayúdame Luis Ernesto. De y la Junta de, y, de Aviación Civil. Y del Impostón de, también. De, de la, ah, bueno, y en el Luis, Impostón, Impostón también. Un hombre de... Desde eh, 2003 hasta septiembre, octubre del 2000. Ok, un hombre de vastos conocimientos en el área pública, además que ya ha pasado por la Cámara de Diputados. Luis Ernesto, buenos días, gracias por la compañía, por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. ¿Hay una agenda del diputado Luis Ernesto que pueda ser conocida por el pueblo franco macorizano sí. y saber a qué nos atenemos si decidimos echar el voto por ti? Muchas gracias, amado, y todo el elenco que compone a De Mañana. Y desde aquí saludar a toda la provincia de Duarte y el nordeste de, del país, que sabemos que se da cita mañana tras mañana con ustedes. Así es. <risa> Entonces, hoy eh, usted me... Entra Direct. sin hacer marinero ni push up. Tú sabes hecho, que los porque... piches los ponen a primero a calentar de de le cae brazo. Mira, Es que Luis, nosotros la... estamos calientes, la, tenemos una hora la aquí entiendo. Mira, ¿qué lo que hecho? Ah, es pues de las yo que de las la <ríe> que de hecho Yo, <ríe> de yo, yo pensé que Pero era bueno yo que le iba total. a hacer la primera pregunta, porque como tú diste un background de lo que ha sido él okay, en la vida pública, Luis Ernesto, tú has estado en caso de corrupción. Gracias a Dios, no todavía. No, yo creo que eso es lo que habla de toda esa experiencia, que tú no estés involucrado en eso. Exacto. Sí, y, de, de, y de hecho, Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que debe pasar Amado, yo voy a, que... a comenzar, te, te respondo, sí, sí, voy sí, a mezclar no. las dos preguntas. Sí. Ma, las dos ma, manéjalo con dos te, preguntas, como tú quieras. Sí. Primeramente, nosotros tuvimos en, en pasaportes y desde ahí hicimos una labor. Ustedes se acuerdan, como, hay un anuncio ¿tú te recuerdas cuando no había 911? Sí. Ustedes se recuerdan cuando el pasaporte era manuscrito, que se sí. llenaba a lapicero. Sí. en nuestra gestión en el 2001 fue que se hizo el primer pasaporte digital con lectura mecánica y ahí despedimos 150 años de historia de llenar el pasaporte, cuando antes se necesitaba pasaporte hasta para viajar de una provincia a otra y de un municipio a otro, eran diferentes sí, pasaportes sí, sí. y en la, yo hice un libro que se llama Pasaporte en Tiempo de Globalización que hace un evozo histórico de cómo comenzaron los pasaportes de 1944 a raíz de la fundación de 1844 a raíz de la fundación de la república hasta ahora y ahí entonces nosotros digitalizamos más de 16 millones de, de, de, de documentos, damos la digitalización de los archivos. Ya ahora son nubes. Antes era un jukebox de, de unos 200 discos duros que te, cogían, te daban una, una, una garantía de mil años. Pero la, la ciencia fue evolucionando en ese, en ese sentido y, y cambiaron entonces ya para... Y, y todo eso tú lo ubicas en nube y compra la, la cantidad que tú quieras. de no? Y en ese entonces... Hicimos ese libro, que lo dejamos también, pero además del libro de los histórico, históricos, sino era un manual de procedimiento para que todo aquel que llegara después de mí en la institución pudiera tener una referencia de cómo familiarizarse de una vez. Yo me acuerdo que la primera vez que yo salí de pasaporte fue a una persona a visitarlo. Allí encontraste todo el mundo leyendo el librito tuyo. Porque... Hay gente que entiende que ya pasa por ahí y no tiene que dejar nada. Los hombres pasan y las instituciones se quedan. Claro. Y lo que podemos trabajar en el fortalecimiento de cada una de las instituciones que uno puede dirigir va a repercutir de manera positiva en el país. Después nos fuimos a Correo con una profunda crisis y no cambiaron. Me recuerdo una anécdota que yo estaba en, Maña, en, en Boston y estaba en un hotel, porque el Departamento de Estado me había invitado a los Estados Unidos a ver una, una nueva impresora que se llamaba Topán de fabricación japonesa y lo usaban los americanos para el llenado de los pasaportes. Era nueva. Que iba a sustituir ya la que nosotros habíamos inaugurado, la que nosotros habíamos puesto a, a funcionar aquí. Y cuando fuimos a verla, en el hotel, estoy viendo una huelga de carteros, cinco quincenas que no le pagan. Porque recuerdan en ese gobierno de Hipólito que cambió, en vez de mensual se le cobraba quincenal. Y, y había unas qu cinco quincenas, y había una huelga de cartero. Y digo yo, yo no quisiera verme en los zapatos de ese director de correo. Y al otro día me están llamando que venga que Hipólito te cambió para el correo. <risa> Increíble. Ahí le entramos hicimos, y, y a los dos meses de estar allá, logramos rápidamente eh, poner la institución sobre, sobre rueda. Pagamos a las que Dice, ¿y ¿cómo lo hicieron? Hipólito te ayudó. Él prometió, me prometió una ayuda, pero salió ya como a los cuatro meses para el pago de unos... de la liquidación de unos empleados que había en ese momento, también pendiente. Y entonces ahí hicimos una... Una reingeniería de la y salimos a cobrar un dinero que se pagan los estados, llaman encaminamiento postal en la Unión Postal Universal, que es cuando los países tienen, son más receptores que emisores. Por ejemplo, si yo me llegan un millón de cartas de Estados Unidos y de paquetería a distribuir y yo solamente envío 100 mil. Estados Unidos me paga por la diferencia, por las 900 mil que yo le encamino aquí. Una compensación. Una compensación, se llama encaminamiento postal. Y ahí cobré yo, que tenía cuatro años, que la República no cobraba, la República Dominicana, 600 mil dólares, con el dólar al 50 y pico. Al 50. Muy bien. Nos limpiamos de ahí. Y, y, y lo hicimos un tiempo récord. Después eh, nos fuimos a hacer... Eh, eh, en el 2006 apiramos a diputados, fuimos el más votado de la provincia. En términos porcentuales, fuimos el más votado a nivel nacional, porque yo saqué 14, casi 14 mil votos y Minus sacó 19 en una circunscripción de 300 votantes y yo saqué 14 en una circunscripción de 130 mil votantes. En, por, en términos porcentuales, yo saqué mucho más claro, votos que ellos. Así es. eh, en ese momento asumimos eso y nos fuimos con una agenda legislativa. En ese momento el problema migratorio era uno de los problemas más medulares de la sociedad dominicana, que trae como consecuencia ya en el, 2000, en el, en el 2013 la sentencia famosa del Tribunal Constitucional. Eh, la 168. 163. La 168. Guión 13. Bion 13 que la atacada. 13. Que es la, la sentencia que, que, que... Y ese era el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que yo sometí como proyecto de ley. En, que para eso también dejé un libro cuando pasaron mis cuatro años, vine a San Francisco de Macorís a decirle, mira... En mis cuatro años, esta mi agenda social y legislativa, 116 páginas. Así mismo se llama el libro, Agenda Social y Legislativa del Diputado Luis Ernesto Camilo. Ahí también sometimos la, la ley complementaria, que no se hizo nunca el reglamento hasta ese momento. Y lo que hicimos fue, como el artículo 37 de la Constitución Vieja me permitía a cada legislador en materia de migración. Eh, hacer modificaciones a la ley, proponer proyectos de leyes nuevos, lo que hicimos fue hacer una ley complementaria que era que modificaba el artículo 153, porque el 151 era el que mandaba hacer el plan nacional de regularización de extranjeros ilegales. Incluso, el plan que está hecho es, es, es el mismo que nosotros. Tú ves el libro y ves el plan, el nuevo, el que, se, el, que se lanzó, el que se hizo, es el mismo de aquel momento. Entonces... Ahí también nos tocó defender el derecho a la vida de la concepción, la iglesia católica, la, el, fui el vocero de todos los partidos políticos a, a la sazón para, para, para ese tema. Y entonces también la parte social, que los diputados nos dan le daban en ese momento 83 mil pesos todos los meses, el cual ahí yo, so, yo so, eh, rendí cuenta de qué se hizo y qué yo más busqué por vía de la fundación nuestra para hacer, graduar 5.800 mujeres en cursos de manualidades, que ayer me encontré con una en La Joya, que dijo que estuvo un día en, en, en un lugar aquí. Me encontré, me, me encontré muchos testimonio de personas, como yo he estado 10 años fuera del, del escenario, pasó eso. Entonces ahí también rendí mi labor y rendí mi, mi, mi informe, mi, mis memorias sobre mi pueblo. Ustedes me eligieron para esto, esto yo hice. Después me tocó ahora, de nuevo, volver a ser funcionario público en el 2016. El presidente me designa en la Junta de Aviación Civil, que es el órgano, Rector de toda la política superior del Estado y quien es, dirige todos los aspectos económicos del transporte aéreo. Llámese permisos de líneas aéreas, permisos de vuelo, permisos de, de líneas aéreas nacionales. Se le da un certificado de, de autorización económica. Y a todos los que son consignatarios que operan en los aeropuertos también nosotros le damos los permisos y las renovaciones de esos permisos. Ya en cuatro años hemos logrado ahí ser premio iberoamericano a la calidad. Porque cualquier premio local, cualquiera lo puede cuestionar. Pero en la cumbre iberoamericana de presidentes y de jefe de Estado, que se celebran cada dos años, en Antigua y Barbuda se celebró hace un año y medio, dos años, ahí nosotros participamos en Fundivet, que es una fundación española que es la que dirige el premio. Y nos ganamos premio iberoamericano a la calidad entre todos los países latinoamericanos. Dos instituciones de la República Dominicana, las dos del mismo sector, calidad, y nosotros nos ganamos el premio iberoamericano a la calidad. Hace recientemente, un, menos de un año, estuvimos en, en octubre en la asamblea de la OASI que creó un premio que se llama Premio a la Conectividad Global Sobresaliente. Nosotros llamamos una política que en, en los tres, en los cuatro años que tenemos en la Junta hemos firmado más de 47 acuerdos de los 40 que encontramos cuando llegamos. Y hemos firmado en cuatro años más que toda la vida acuerdos bilaterales de servicios aéreos con los países. Es el marco legal que te puede permitir autorizar ya operaciones regulares con los estados. Si no, son, serían vuelos no regulares, que son los charters como le llamamos. Desde ahí entonces, con esa política, la OASI no evaluó como país a 193 estados. Y nosotros fuimos premio a la conectividad global sobresaliente, que eso fue el año pasado. Es decir, y en, cuanto, en caso de la transparencia administrativa, tenemos 44 meses, porque a mí me vinieron a registrar la firma en octubre, sacando 100 en transparencia administrativa, en el portal de transparencia administrativa. Que, ¿qué, se, ¿Qué tú lograste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se hace? Inmediatamente tú facilitas las cosas. Donde quiera que tú va el servidor público debe ser. ¿Qué es la modernidad desde el punto de vista de los actuales momentos que vive el mundo? Es eliminar burocracia, ponérsela fácil al usuario. Y en medida claro. que tú eliminas burocracia, que llegan fácil, ya el usuario, si tú se la pones difícil, quiere dar dinero para que se la pongan fácil. Claro. Entonces tú con este tipo de política evita ese tipo de cosas. Pero por la parte del portal de transparencia administrativa, que yo oigo a mucha gente hablando de eso y de aquí hay gente que no se ha preparado para eso. El estado que yo dejé en el año 2004 cuando salí del correo, el estado que yo encontré hoy en el 2016, es totalmente diferente. Cualquiera que no tenga un manejo administrativo de eso o se haga asesorar por una parte administrativa puede fracasar fácilmente. ¿eh? Entonces, yo veo que mucha gente, en vez de prepararse para dirigir el Estado, lo que se prepara solamente para criticar. Y el Estado es totalmente delicado. Luis propuesta. Luis... Me faltaba ese Bien, tema, en ese sentido, su propuesta legislativa. No hay barricada aquí. <risa> bueno, estuvimos no, hablando escuchando... de es un recuento lo más rápido sí, que sí, es un recuento. Si luego de este recuento, en la actualidad, ¿cuál es su propuesta a nivel legislativo? ¿Qué sí. piensa usted como legislador es, de ser elegido? Sí, lo más importante de esto es que cuando tú dices que tienes una propuesta y ya cada propuesta que tú has hecho en, en, en tu pasado, entonces es creíble. Sí. Porque que tú claro. esperas mucho del que hace, claro. del que no hace tú no esperas nada. Es. Entonces ya por eso me da... Entonces mira, la propuesta legislativa nosotros está basada en dos pilares fundamentales que no me salen de mí ni de nadie que se me ocurrió que me soñé con algo, o sea, no se basa de un estudio de la sociedad duartiana, franco-macorizano. Y es el tema de los de incentivar empleo para la juventud. Hay una demanda de empleo y ahora yo sé que no me he medido porque se encuesta de marzo, que post pandemia eso se va a incrementar. Porque, eh, y entonces, ¿cómo nosotros podemos crear? Y tengo entonces dos economistas, Francisco Figuereo, y tengo hasta un, un economista del PRM ayudándonos en eso, que es don Arturo que tengo una reunión con el don Arturo Martínez, Villanueva, el Martínez Moya, para crear un incentivo al empresariado para crear fuentes de empleo. Yo mañana proponer un proyecto de ley de cómo nosotros podemos darles incentivos fiscales a, a, a los empresariados para que nos creen fuentes de empleo. Cómo podemos atraer también con incentivos, inversiones foráneas que vengan a la República Dominicana y uno, obvio, como legislador de su pueblo, tiene que impulsarla para que lleguen a la Duarte con tanto potencial que nosotros tenemos de manera de producción. Entonces, en ese sentido, yo estoy preparando un proyecto de ley para crear incentivos a los empresarios, para crear fuentes de empleos nuevos a los y crear, ya el presidente Gonzalo también habló sobre eso, Crear los pabellones famosos para que sean oficinas, para que los emprendedores puedan desde ahí crear fuentes de empleo. Nosotros vamos a hacer un proyecto de ley para que, para que los primeros que se hagan también vengan a San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo más tedioso para una persona que se acaba de graduar? Un emprendedor en cualquier área. Una oficina. El S4. El S4. El S4. Duran un año luchando Pare, con no, más, ya Para no, ejercer de ya No, ya no. Ya porque el gobierno sí, tres y cuatro meses últimamente. Es que hay muchos que son descuidados también. Sí. Pues. Tú lo eh, pero pero yo, en, yo, en la UAS hay que durar sus meses, amado. Sí, sí. no, y pero, uno pero, sabe. Es bueno a propósito, Luis, apuntar ahí. De que ya tú depositas. Oye, esto amado, ya tú depositas. Antes tú tenías que ir a cada institución a sacar el documento y llevarlo a otra. Ya eso va pasando de institución a institución de manera... Directa. y tú solamente espera el día que te mandan la notificación no, que con el perdón Luis Hernández te voy a años, te voy a te voy a decir algo un legislador como tú con, con visión pudiera acabar con eso de un S 4 para ejercer el derecho una autorización para ser locutor eso es trujillismo porque eso viene de donde de, de, de la época del trujillismo y lo hemos mantenido tranquilamente porque o sea, es casi despótico. Exacto, sí. Ponte a sí. analizarlo para que tú veas. Tal vez tú sí. puedes inventarte una ley para quitar eso. Porque tanto, eso, eso pues, es un... Yo no puedo inventármelo todo. Usted me va a ayudar. <risa> eso es lo que yo quiero desde aquí. Por ejemplo, nosotros estamos... Mañana yo traigo a pro... al programa de que nosotros tenemos se llama Buenas Noches Provincia, que está en el canal 8, de 9 Bien. a 10 de la noche todos los días, al general Humo Hidalgo. El general Humo Hidalgo es el director sobre los aspectos de seguridad del país que tiene la, a, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un hombre suele, que fue humo hidalgo, humo hidalgo fue director de control de droga, fue jefe de la Marina de Guerra, ah, el vicealmirante ah, un Hidalgo retirado ya, ya, ya, ya sé Yo lo, lo traemos mañana porque él siempre ha estado uh -huh. ahora mismo, el que, el, que, el que ha representado el país en todos los foros internacionales sobre el tema de seguridad ciudadana es él y está colaborando con nosotros con ese proyecto, un proyecto que lleva modificaciones a la ley de policía, a la ley de droga, a la ley de interior y policía una serie de modificaciones que nosotros ma eh, mañana en la noche lo vamos a plantear que ese otro tema que es latente en la sociedad. 47% de los francos de los duartianos respondieron que ese es un problema. O sea, lo que yo estoy sacando de aquí no es porque yo me lo quiero inventar, es porque esa es la necesidad de mi pueblo. No me salió el tuyo, pero son temas importantes claro. también. Pero de prioridad, 31, 30 empleos sobre, para la juventud Es decir, Luis Ernesto, que y usted... mujeres. Y el 47, seguridad ciudadana. Entonces, esos dos renglones, ya educación es 6%. Ya, recuerda que antes los niveles de educación, alimentación y salud eran los que se disparaban a, a 40 y a 30. Ya esos niveles bajaron demasiado. Y ahora, lo que mira, ¿cuáles son los do, lo, lo dos? Usted dice que los según esa encuesta, que, la gente le preocupa la seguridad y 40, la... En un 47%, 47 la seguridad, la seguridad ciudadana, ciudadana y el otro... Un 31% la juventud. La juventud, empleo el empleo. Para la juventud, sí. Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando esos temas. Yo soy como los médicos buenos. Que no recetan si no mandan a hacer un, un análisis, no tienen un diagnóstico. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar con eso. Porque a veces tú vas a un sector y ofreces cosas, pero no te están pidiendo eso. Tú me dices, fuiste a ese sector, hiciste un estudio de la investigación para ver cuáles son las necesidades del mismo. Eso te da a tu dar en la diana. Yo siempre le pongo a los muchachos los ejemplos de lo que son las encuestas para trabajo. Y me refiero a veces a un francotirador que tú le dices, mira, eh, tú tienes que eliminar al que a Pedro Vázquez, que está en esa multitud. Y cuando dicen, no, Pedro Vázquez tiene una gorra roja, un pantalón azul, una camisa blanca con rayitas roja ¿quién le va a dar más fácil a Pedro? El que tiene la información completa. Así mismo son los estudios de investigación. Pero aquí nadie cree en eso. A propósito... Macorís, yo creía que aquí había gente que mandaba hacer encuestas y eso. Pero yo lo único, lo único que yo me gasto, mi dinerito, conforme son esos números. Claro. A propósito, Luis Ernesto, San Francisco de Macorís tiene más de 50 años con demandas puntuables. ¿Puede esperar San Francisco de Macorís una representación solidaria con su pueblo, con tus aspiraciones? Sí. Eh, lo más importante es que San Francisco me conoce. Y que siempre eh, esa actitud la ha ejercido, esté en política o no esté en política. Y eso la gente lo valora, porque también dentro de esa medición que nosotros hicimos, la gente recuerda, eh, el, el, cuando nosotros fuimos legislador cómo nos comportamos tanto en la parte social, solidaria y esa parte, y tanto en la parte legislativa. Porque a veces tú eres un populista... ahí mi cafecito! Vamos a que reciba un, una atención de, de mañana... mañana casa así tiene de este lado. ¿no? Está, eh, el paro, en de mañana. Eh. Y esto tiene como una cosita. Otra. Doña, ¿qué fue lo que usted le puso? Cuidado que siempre está caliente. ¿Eh? Este café está de aquí es... Eh. Luis Ernesto. Sabes, ya, que yo llegué, yo a mí me gusta siempre llegar 10 minutos temprano. Y por Para el café. café porque cuando tú esperas una greca, nunca sube. Deberá <risa> si ¿Te te tener al algo de que le avise, como te que suene. sube de una vez. Pero si tú no, estás esperando... Ahí eso es un ah, misterio. Verdad. No sé qué pasa. <risa> lo lo, lo grande tiempo. es que tú te des cuenta después fue que no le pusiste algo. <risa> ahí, ahí ella es terrible. ¿Qué <risa> es lo que tiene, doña? Tiene Quiero... un toquecito de una cosa y, y no lo adivina. Quiero hacerle es una especial. Una, el café es una fórmula. Algo <risa> una fórmula propia. Una pregunta a Luis Ernesto. Fulvio, eh, no sé si, si, si, si eh, llené por completo la, lo de tu pregunta con mi respuesta, pero. No hay cosa más cierta que, que, que, el, que el mensaje bíblico de Jesús en la Biblia, que dice, por tus frutos te conoceréis. Yo creo que, tú esperas mucho de, de, de, del que ha dado fruto, yo creo que, que mi carrera política está ahí, a la luz de todo, ha sido evaluada, y como bien decía Francis cuando comenzó, nunca no hemos visto, no hemos visto ningún escándalo, y cada vez que hemos salido, hasta nuestros contrarios políticos han reconocido, el manejo que uno ha tenido, y, me, di, y, me, y me, dio, me llenó de profunda satisfacción eso cuando yo mandé a hacer la encuesta, que tenía muy bueno 46%, la valoración buena, muy buena 47%, muy buena 13%, me llama 60%. Mala 4, muy mala 6, eh, mala y 4 muy mala, o sea, 10% de tasa de rechazo y un 30, un 30%, un 28% que no sabía, porque tú sabes que yo estar ausente 10 años de no ser candidato, lo que tenían 8 años cuando yo fui candidato ahora votan. Y por eso es que yo he tenido que hacer un esfuerzo eh, en medios televisivos, propaganda y toda esa parte para que la gente pueda conocerte y, y eso, esos jóvenes y trabajar también esa parte más con la juventud. En el día del sábado. Tuve una reunión, yo nunca he hecho más reuniones de más de 30 o 40 gente, pero como se fueron a un parque, unos jóvenes me invitaron, que se llama el, un movimiento de jóvenes que nos está apoyando, y nos fuimos, y se fueron a un parquecito de aquí, de la ciudad, de una de las urbanizaciones, y pusieron la silla a una buena distancia. Y juntamos unos 72 o 76 jóvenes, eran más o menos, todos jóvenes profesionales, haciendo una. y, y querían que yo le hablara sobre. Sobre lo que era y sobre mi propuesta Porque siempre es bueno acompañar a las dos Como dije al comienzo cuando sí. me hicieron la pregunta Y, y de ahí salieron mucho eh, contentos Y me llamaban y me daban las gracias y Porque la juventud tiene deseo de participar Lo único que necesita es una motivación para participar Y yo le decía a ellos que llegó la hora de que los jóvenes participen Porque si tú le dejas la política a los sinvergüenzas la política, la gente no, hay muchos que están renuentes a participar en política. Luis pero hay que participar porque si no, entonces hay, todas las instituciones dependen de su clase política. Resaltar su propuesta eh, en busca Gracias, de llevar empleos no. a, a los jóvenes. Crear fuentes, Crear fuentes de la empleo. Juventud. para la, sí, ¿Cómo? Porque y Mejorar la seguridad ciudadana, que va por un camino, pero hay que, algunas puntualizaciones que faltan. Por ejemplo, en la seguridad ciudadana. La, la preguntita sí. como joven, okay. eh, bueno. Creo que joven, ¿verdad? Claro, sí. no, todo lo que está dentro de, de ti hasta 35 años. Ah, no, me falta mucho. Sí, yo creo que eso eso eso hay que arreglarlo. Yo creo que la juventud más es un estado de ánimo. Bueno, pero vamos a la pregunta Eso para todo lo que pasa 35. Sí, sí. <risa> <risa> para no desenfocar. Eh, eh, Luis Ernesto, escuchamos mucho esta propuesta porque hay una legión de jóvenes que se suma ahora que, que van a dar su voto, el primer voto. Por ejemplo, usted dice, hay un grupo importante de jóvenes que tal vez no me conocían porque eh, o sea, van a iniciar, van a dar su primer voto ahora y se han pero enfocado ausencia, por su ausencia. También, eh, pero, ¿cómo hacerlo? Porque escuchamos mucho esta propuesta que empleo para la juventud, empleo para la juventud, pero en la realidad, usted mencionó de, de traer inversión a la provincia de Duarte. ¿Cómo usted lo, lo, lo, lo haría? Mira, por ejemplo, usted conoce la ley de desarrollo fronterizo, la sí, sí, la para el incentivo. No. Yo participé en esa ley, le di mucho apoyo a, en ese momento a un diputado, a Celestino Peña que fue quien la llevó, que era legislador en ese momento, fue legislador por tres periodos, está con nosotros en el PRD casualmente, es vicecónsul en Haití y él y nosotros creamos esa ley de incentivo. Y la Rock Cola existe hoy y ha creado tantas fuentes de empleo. Rock Cola no es. No, no, este. Eh, Cola Real. La Cola Real. Real. Sí. Todo eh, tiene un nombre a la compañía. Cola Real como el, el, el, el, el sí. título del, del, del refresco insigne. De Ahí ellos. se ve sí, que sí. tú tienes unos añitos arriba. El Rock Cola es un refresco muy viejo. <risa> <risa> <risa> que paso de 50. Sí, entonces. 51 sí. y se si cumpló 52 el 23 sí. de julio. Pero bien, ese incentivo se dio en la línea noroeste. Algo así es que nosotros pensamos insertar en este proyecto de ley, similar, puede ser por región, también puede ser por país, puede ser a nivel nacional y que se regionalice por las potencialidades productivas de cada una de las regiones, por ahí va enmarcado el proyecto, pero además cuando tú le dices a un empresario, mira, este año de tus impuestos que tú vas a pagar, si tú me creas 100 empleos o 200 empleos en este año nuevos, 100 plazas, 200 plazas nuevas destinadas a esta, a esta y a estos, a estos segmentos de la ciudad que, que son eh, activos que tú lo necesitas en tu empresa, nosotros te vamos a dar un incentivo, de, sobre, sobre, sobre, un incentivo fiscal sobre esto y esto y estos impuestos. ¿Y quién no lo va a hacer? Y además, el país va a ganar con eso. Eso se parece cuando tú reduces un impuesto a alguien que va a venir a, la, a los turistas, por ejemplo, que a veces estamos trabajando un proyecto, un proyecto sobre, un, sobre un incentivo. A la medida que tú bajas los costos de impuestos para viajar a la República Dominicana, en esa manera se incrementan claro. los viajeros a tu país porque se vuelven atractivos por ese tipo de cosas. Y eso lo están haciendo muchos países sí. en estos momentos. Así mismo lo van a hacer los empresarios. En la medida si tú vas a crear fuentes de empleo, te va a expandir tu productividad y además te va uh -huh. a ayudar socialmente a un país... Y también a su desarrollo social y económico Y te va a beneficiar tú también Entonces son eh, Incentivos que van a funcionar Y que han funcionado en otras ocasiones En otros países Y nosotros, lo, obvio, cada, cada quien con su realidad social Aquí nos encanta traer proyectos importados Las leyes surgen a través de los contextos históricos que viven los pueblos. No, porque a mí me salió, es que yo traje una ley de, y, y voy, puedo criticar esa parte de México porque fue buena de competitividad y a lo mejor aquí no es la misma. No es, no es, Cada condición el es especial. Histórico no es igual. Entonces, aquí hay un contexto que está sucediendo sobre eso, yo estoy diciendo porque es fruto de un estudio, por eso es que las cosas deben hacerse en base a un estudio y por eso le damos respuesta bajo ese contexto que está viviendo la ciudadanía en este momento. ¿De dónde, luce, ¿De dónde sale la ley de, de, de naturalización de la República Dominicana del 38? De la matanza de Haitiano del 37. Sí. O sea, todas surgen a través de un contexto mm. histórico. Claro. Y además deben serse adaptadas a la realidad social de su pueblo. Cuando tú la traes, ¿por qué el código de procesal penal, amado, tú que eres penalista? ...ha traído tanto inconveniente en su aplicación en la República Dominicana... ...porque fue un plagio total de un país... Sí. ...entonces ese tipo de cosas son las que debemos mejorar a veces... ...que traemos cosas importadas... ...eso lo vamos a, a, a surgir a través de esta realidad que nosotros medimos... ...y de este estudio que nosotros hicimos para, levant, para hacer ese levantamiento. Bien. Eh, Luis Ernesto, eh, indiscutiblemente usted es uno de los eh, líderes políticos... ...más importantes de la provincia de Duarte y, y a nivel nacional también... Eh, a raíz de todo lo que ha sucedido en los últimos ocho años de su participación en lo que tiene que ver con la parte política. ¿Usted piensa ser legislador de la provincia de Duarte y naturalmente de todo el país? El barrilito, eh, las ayudas sociales, eh, las, ¿verdad? Estos beneficios Nos que vienen, tienen los, las excepciones. Los, los diputados y los senadores. ¿Entiende usted que son necesarios? Se a través de... sí pero Es que depende el uso que le dé el legislador. Si, por ejemplo, tú lo la, coges, la, la si tú de la coges los 83 mil pesos y se lo pone a 16 gente de a 5 mil, no va a impactar. Pero si tú coges los 83 mil pesos y resuelves problemas de salud eh, necesarios de tus comunidades, eh, lo lleva un día a una junta de vecinos de tal sitio que necesita esto y los, ro y los rota. Que tampoco Si lo deja en un solo sitio nadie lo siente sí. Entonces eso es como un puerquito Que, que tú lo pones con, con 30 libras Asado y hay 300 gente Se lo van a comer probando, nadie se va a llenar Y, y todo el mundo se va a quedar igualito Y se comía en el, y el puerquito de esa persona. Y En el caso es, de las aceleraciones es, la, es la utilidad que se le debe dar A ese sentido en el caso de las aceleraciones eh, yo, yo, la, yo, yo la usé las dos Antes era una Ese es un tema que yo nu, nunca lo toqué Pero ese eh, es un tema para un caso como el mío, no importa. Yo nunca he usado una placa oficial. Ni ahora, ni cuando fui diputado. Nunca tuve el pasaporte diplomático. Ahora lo tengo que usar por el tema, como soy embajador sí, claro. ante la OASI. Tengo que usarlo obligatoriamente para poder entrar a Canadá con, con cierta frecuencia. Pero nunca lo usé cuando fui legislador. ¿Pero qué le parece ¿A qué este legisladores? Tema? Yo creo que con una basta. Okay. Con una... exoneración eh, relación eh, para cuatro eh, años eh, basta. Es eh, eh, eh, mi... mi. Pero me matan los otros Porque es una cosa, ya tú sabes Ese bueno, Congreso Nacional, eso que tuve ahí Que yo lo viví gracias, que ahí, gracias. Es el termómetro De cómo anda nuestra sociedad Ese es ese Congreso Ya hay, hay que bueno, mejorarlo ya, Pero para eso hay que tener conciencia ciudadana Para elegir lo mejor por lo menos mal bueno no, estamos, lo mejor. Lamentablemente <risa> el tiempo se nos acaba <risa> Es que se lo intimita lo mira, mejor. Al, bueno. al, mira, al final eh, Yo sé que hay un, hay, una, hay un amigo tuyo que hizo, publicó algo en Facebook. Yo antes de que tú te vayas te lo voy a leer. Él dice, Luis Ernesto Camilo es una persona auténtica, muy sincera, muy elocuente, amigo de los amigos. Es decir, es leal, es cariñoso, familiar, bondadoso, como el que más. Para mí es tremendo ser humano. Y hablo con conocimiento de causa porque siempre que tengo el placer de verlo, nos tratamos como lo que somos, familia. Existen lazos familiar entre nosotros, pero independientemente de eso, Luis Ernesto es un hombre noble, con sus defectos, por supuesto, pero lleno de virtud y mis afectos y mis respetos para él. Eso lo escribió tu amigo Marco Santos Pantagón. Ahora. Gracias. Una eh, lengua no, respetada. Esa no es cualquier lengua. Con, confirma. <risa> <risa> nos faltaron algunas preguntitas. Sí, permitimos que se Esplayara sí, en sí. su posición. Sí, en lo que quería transmitir La próxima vez vamos a eliminar. Sí, Creo que debimos de ser más politizarla más. hay una anécdota. Hay tiempo para hacerla de Freddy Berlín. invitó un día a el y a Freddy le han pasado Una lista de cuatro o cinco preguntas Que le iban a hacer a Peña y, y cuando le bueno, pasan sus cuatro preguntas Tienen como 20 minutos para las cuatro preguntas Y después, doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha hecho en estos días? Mira Freddy, quiero decirte que me siento bien Vengo ahora de boca chica se, Doctor, pasaron los 20 minutos Se fue en las salutaciones y, y no pudo hacerle la... ni una pregunta de las cuatro bueno, Gracias Ha terminado la entrevista de doctor? Bueno, gracias a, gracias a Luis Ernesto gracias. Por la compañía, por, por aceptar nuestra invitación Y someterse a este interrogatorio hoy. Digo interrogatorio, no entrevista. Pasa que los fiscales siempre hablamos eh, de Sí, sí, de la Señores, ustedes han visto eh, este amigo Luis Ernesto Camilo, quien es candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano a las elecciones del próximo 5 de julio. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve, no se vayan.